hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer una tarta de tres chocolates de corazones para el día de los enamorados así que todos los enamorados ya sabéis a hacer la tarta y los ingredientes son 200 gramos de galletas 90 gramos de mantequilla y 120 gramos de cacao en polvo 125 gramos de chocolate negro 125 gramos de chocolate con leche y 125 gramos de chocolate blanco 600 mililitros de nata, 600 mililitros de leche y 3 sobres de cuajada lo primero que vamos a hacer es hacer la base para la tarta y vamos a triturar las galletas Ya hemos acabado de triturar todas las galletas y ahora lo que hacemos va a ser mezclar el cacao con la mantequilla para que quede una masa especial. ya lo hemos mezclado, bien que quede así, tipo harinoso y ahora lo ponemos en el molde, que aquí lo tenemos de corazón se pone bien de base y por todos los sitios igual Ahora lo vamos aplastando para que quede por todos los sitios igual. Y quede compacto. Ya, como veis, ya está la base hecha. Y ahora echamos la nata en un cazo que son 200 gramos no miento 200 mililitros y ahora hay que echar otros 200 mililitros de leche y un sobre de cuajada y todo esto hay que hacerlo en frío porque si no la cuajada no se revuelve bien ya lo hemos disuelto todo muy bien y ahora lo ponemos a fuego lento para que hierva ahora cuando lleva un poco calentito echamos el chocolate negro primero para que se vaya deshaciendo ya está derretido y ahora lo vamos a echar en el molde apagamos el fuego y ahora lo vamos a echar en el molde pues lo ponemos así para que no lo pique y caiga bien Ya hemos echado el chocolate en el molde y ahora hay que meterlo en la nevera durante dos horas. Ya han pasado las dos horas y ahora vamos a hacer el mismo proceso. 200 mililitros de leche y 200 mililitros de nata en frío y se le echa el sobre de cuajada y a remover ya se ha mezclado bien y ahora lo ponemos al fuego y para que hierva un poquito y ahora echamos el chocolate blanco para que se derrita y lo llevamos a ebullición. Ya se ha mezclado bien el chocolate y todo. Y ahora lo apagamos del fuego. Y ahora lo echamos. Otra vez. Cogemos la espátula y lo echamos encima para que no lo... Y ahora otras dos horas tiene que estar en la nevera. Ya han pasado las dos horas y ahora vamos a por el chocolate con leche. Y seguimos con el mismo proceso. Se echa la nata. la leche y el sobre de cuajada todo en frío y a remover para mezclar bien ya lo hemos mezclado bien y ahora se pone a hervir sin parar de mover echamos el chocolate para que se vaya deshaciendo y seguimos moviendo ya se ha mezclado y ahora lo quitamos del fuego y lo echamos en la tarta Cogemos y como antes ponemos esto para que no se rompa y a echarlo a la tarta. Y ahora lo dejamos unas 12 horas en la nevera para que se solidifique bien bueno amigos ya han pasado las 12 horas y ahora vamos a quitar el molde lo hacemos despacito para que no se rompa Esta tarta de corazones es para enamorar a todas las parejas. ¡Que viva el amor! Bueno amigos, espero que os haya gustado esta tarta de tres chocolates. Especial para San Valentín. Para todos los enamorados. O sea que esta es para mí, porque yo estoy súper enamorado de mi mujer. Así que ya sabéis. Dar me gusta. Suscribiros. Y hasta la semana que viene, ¡os quiero!